Y estoy súper feliz porque acabo de llegar a Dolores Hidalgo, cuna de la independencia Y hoy vamos a estar haciendo un video sumamente interesante Es la primera vez que tengo la oportunidad de llegar a este hermoso lugar Oigan, la verdad es que yo estoy contenta de estar en este lugar Porque se supone que aquí inicia toda la historia de México Ustedes saben cuánto amo México Ustedes saben lo mucho que me gusta visitar este país Pero tener la oportunidad de estar en el lugar donde inició todo Es un privilegio demasiado grande El videoblog de hoy va a estar sumamente divertido porque vamos realmente a conocer lo que tenemos que conocer los que amamos méxico no? oigan amigos y obviamente para entender un poquito toda la historia de méxico hay que iniciar por el museo de la independencia nacional así que aquí en dolores hidalgo ya vamos a visitar bueno más o menos en el año de 1810, ocurre que en México ya teníamos 300 años de dominación y obviamente ya estábamos como que todos hartos. Viene un personaje emblemático que es el cura Don Miguel Hidalgo, se incorpora y es desde ese momento que nuestra gente en Dolores Hidalgo empieza a hablar entre ellos para que podamos tener el día de mañana la independencia de nuestro país. Él es el Don Miguel Hidalgo, pero una no edad de 17 años. Él a esta edad ya habla 5 idiomas y 7 dialectos sabía muchísimo. Estamos entonces el 15 de septiembre de este año, y ahí es donde empieza todo el movimiento. Hidalgo les propone a toda la gente aquí, acompáñenme, si ustedes lo hacen, yo les voy a pagar un peso por cada persona que me acompañe a caballo y con un arma, y 50 centavos, 50 centavos a aquellas personas que me acompañen a pie y con un arma. La gente tenía mucho amor Hidalgo y yo te les voy a contar por qué en virtud de todas estas salas. Únicamente ese es el inicio de nuestro viaje en la historia de México, porque aquí es donde vemos la primera sala que se llama el calabozo y es donde el padre de la patria está liberando a los presos. Tengo que comentarles que estamos aquí dentro eh, de lo que en su momento fue la cárcel de Dolores Hidalgo. Esto era una cárcel y hoy en día, pues, es un museo. Yo estoy, la verdad, bastante impresionada por el recorrido que me acaban de dar y sobre todo porque en este momento de mi vida, de verdad, que ahora sí entiendo cómo se dio toda la transformación de este país desde la independencia hasta el sol de hoy. De verdad que desde el día de hoy Hidalgo, Morelos y hasta Guerrero se llevan un gran espacio en mi corazón, pero un espacio de respeto, de amor y sobre todo porque todo ese movimiento de independencia que se inicia sobre todo aquí en México fue bajando poco a poco a nuestros países latinoamericanos entonces yo les recomiendo eh, que busquen un poco de historia, que se enteren sobre quién fue Hidalgo, su figura lo que hizo y cómo transformó la vida de las personas que vivían en este lugar y así poco a poco trascendió su legado en todo México. Es un orgullo no soy mexicana ni nada, pero realmente ver esta historia se nota que ha sido un país también muy golpeado Ha tenido que pasar por mucho para poder llegar hasta donde está hoy Y todavía pues igual que muchos países latinoamericanos eh, sigue pues luchando Entonces vamos a seguir recorriendo un poco más aquí en Dolores Hidalgo Conociendo más de la historia y entendiendo cómo estamos hoy nosotros aquí totalmente libres Como yo les comentaba hace poco, es casi imposible decir amo México y no conocer este sorprendente lugar. Yo estoy sí. muy agradecida de poder estar aquí, la verdad, porque ahora sí, no es solamente decir, ay, me gusta la comida, ay, me gusta la estructura, me gusta la gente, sino que entender la historia Exacto. de cómo se creó todo, cómo estamos aquí hoy en día, cómo somos libres, y bueno, digo somos porque me incluyo, sí, aunque no soy al mexicana. Final, al, final del día, al final del día es como, nos contaron un poco de la historia y es algo que, en nuestros colegios siempre nos enseñan así, porque nuestro país es sí. y así, nuestro... pero si sí te das cuenta que tuvo que haber un movimiento anterior O sea, un como que todo hubo... un proceso Claro, para que pues, toda Latinoamérica pues hoy sea lo que UIS es, eh, alguien tuvo que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí es y bueno, recordar que no solamente es Hidalgo, Hidalgo es un gran ejemplo, es un héroe, de verdad que sí. Pero también recordar que hay muchas personas que formaron esta historia y todo la el movimiento ¿no? este de toda la Latinoamérica. Gente, vuelvo y se los digo, si ustedes no han sí. venido a este museo, eh, no es un museo estrafalario, una cosa lujosa, pero es un museo donde vas a encontrar como el, el, la merma, lo que necesitas saber. De la historia mexicana Oigan, quiero contarles eh, Conociendo un poquito más eh, Sobre el pueblo y todo eso La estructura Ahora vamos rumbo eh, a la parroquia de los Dolores Guarda muchísima historia Es sumamente interesante Pero quiero que vean su interior Porque ya me comentaron que es un interior impresionante Entonces vamos para allá Cada espacio aquí en Hidalgo Tiene pues el nombre de algún acontecimiento O de alguna persona Yo en este momento me encuentro en el Callejón Casiano Axica, si es que no lo menciono bien porque en esta casa que ven aquí de fondo vivió esta persona que era un español o peninsular que en ese tiempo prestaba dinero vino, se dice que vino uno de los mestizos o uno de los originarios de este lugar a enfrentarlo directamente eh, por un tema de que le adeudaba o ya le había pagado un dinero y en ese enfrentamiento pues el originario le corta parte de la oreja a esta persona el dueño de este hogar, y ese fue el primer momento en la historia en donde se da un enfrentamiento entre un originario y un peninsular. En este momento voy entrando a la parroquia, la verdad, me encanta cómo se ve la estructura, tiene un montón de figuras y es bastante alta. Bueno, obviamente hay otras más altas, pero esta me parece particularmente alta para, para el tamaño de, del lugar. La verdad que es muy bonita. Es bastante sencilla para otras que he visitado aquí mismo en México. Pero me encanta muchísimo. Esa misma sencillez me fascina muchísimo. De hecho, aquí al frente... Esta es una figura, una representación de San Mateo a colores y es wow, guau, mírenlo ustedes mismos Oigan gente, quiero mostrarles este hermoso jardín que tengo aquí al frente mejor conocido como el jardín de la independencia y adivinen por qué lo conoce como el jardín de la independencia se dice que aquí Hidalgo venía reunía a la gente hacía muchísimas actividades como corrida de toros tertulias y todo tipo de actividades para poder recolectar fondos para financiar lo que inició la independencia de México y hey, gente, un, un dato curioso de este jardín es que miren, la mayoría de los jardines de México, de todo México, tienen a su kiosco en todo el medio del jardín. Sin embargo, este jardín no tiene el kiosco en medio y eso es porque obviamente pues tiene aquí arriba la figura de Dolores Hidalgo. Yo diría el libertador. Y para que vean que no les estoy mintiendo acerca de ese dato, miren aquí. Ahí está el kiosco, yo escuché un dato curioso y ese dato es que aquí en Dolores hay más de 200 sabores de nieves Y eso es demasiado impresionante para mí, de hecho voy a guardar eso para un video solamente, exclusivamente Sobre las nieves de aquí de Dolores Hidalgo probándolas, degustándolas a ver qué tal Pero mientras tanto vamos a darnos una pequeña, pequeña probadita, ¿sí o no dice? Sí. Que ando bailando todo. Yo, yo no sé una música que está como sonando en el fondo, no o sé sea, qué. Yo creo que se están preparando para la los motores ¡Oh! para el 15 de septiembre. Es como la, la, las bandas ahí en Panamá. Ay, sí. Y esos sí. momentos son bien cool porque es como una fiesta nacional Sí, es todo el año preparándose para celebrar lo más emblemático que hay en el país, que es la independencia. Yo Por estoy supuesto. contenta. Porque sí. este año lo vamos a celebrar aquí con todos los mexicanos y sí, eso ustedes, es demasiado cool. Ustedes cruz. ni saben lo que vamos a hacer. Ustedes ni saben, lo vamos ni a saben. celebrar pero de verdad. muy buenas tardes. ¿Qué tienen para nosotros? Aquí tenemos la mejor nieve de garrafa. Esta qué sabor es? Esta se llama la que sea. ¿La que sea? ¿Cómo es? Sí. ¿Nieve la que sea? Es que de tantas pruebas que, pruebas que les damos ya no sabes. Este es. Si cuéntasame la que sea. La que sea. Vamos a probar la que sea. Esta es la que sea. No sé. Vamos a ver. 3, 2, 1. Wow. Pero ahí nunca te espera. Me encanta la que sea. Está cremosita. Sí. Está deliciosa. Se llama la más buena. La más buena. Oye. Yo. Yo. Yo. la gente nos preguntan. ¿Cuál es la más buena?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 Sabe, el note, sabe elote, sabe No, a, a Nopal, sabe a Nopal, a Nopal. Está delicioso. ¿Alguien me explica de dónde salió esto? <risa> no sé. Sábila con una fruta que acabo de conocer, mucho gusto. <risa> Chonoconozcle. no Es de es las tiene más 100 años Es la de aguacate. ¡Oh! oh. oh. Esto es un ¿verdad? privilegio, vamos a probar la nieve de garambullo Esto es un únicamente, Esto es, bueno, algo únicamente en Guanajuato. 3, 2, 1, ¡Garambullo! Yo, no, yo, no, yo creo gente que las demás nieves en Merezo el próximo video. video, de hecho en el próximo video. Subimos este video y el video de mañana el de las nieves, así que se lo voy a dejar de hecho aquí y abajo en la cajilla de información, Tan deliciosas. Ya estamos aquí al frente del puesto de los elotes y algo impresionante que tienen estos elotes yo nunca los he probado son son totalmente diferentes a todos los que conozco. Están en su hojita y se supone que dentro de esa hojita se cocinan, se cocen. Los que yo conozco pues no, no no van en ese proceso. Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal los elotes de Dolores Hidalgo. Le pongo agua, salada, chile, limón. Todo lo que traiga, señor. Gracias. Wow, qué impresionante. Saben que yo estaba preguntándole al señor cuánto era la cuenta y me dice No, ustedes traen un galán que ya lo pagó. Entonces gracias galán por pagar mi primer elote de Dolores Hidalgo. Vamos a ver qué tal sabe. Lleva chile. Muy bueno. Sabe, tiene un sabor como un poquito ahumado. Tiene un quemadito que le da un sabor sin igual. Él es el galán que pagó la cuenta del elote. ¿Por qué yo le pregunté al señor? Por acá nuestro galán. <risa> Nuestro guía eh, Acá en el tour pues también me nos trajo un, un poco de jicama. Con esto hacen el caldo de oso De león, ¿verdad? Gente, ustedes saben lo mucho que nos gustó El caldo de oso cuando lo probamos Yo no, yo no lo he probado así solito Y tiene chile, ¿no? Muy rico O sea que, que pica esto ¿Cómo mm. un de Sabe como No sé, algo refrescante Y no tiene tanta azúcar, me gusta Esto es membrillo, yo pensé que esto era mango, gente No, o manzana no tengo idea, vamos a probarlo. Me tiene como un sabor así como que a pin No, no es piña, perdón. Como a pera, pero rico, gente. Rico, rico, refrescante, de verdad. Gente, ya estamos y Bueno, ya llegamos. Porque yo yo me me en el avión Aquí estamos, y ya vamos a empezar el video de la independencia, así que no se lo pierdan porque llegamos súper a tiempo para esta magnífica... Para celebrar cárcel. la independencia de México. Sí, ya estamos en la ciudad para celebrar el grito de independencia. ¡Sí! Bueno, mis amores, la verdad espero que hayan disfrutado muchísimo este video conociendo un poco de Dolores Hidalgo, un poco de Hidalgo. Y estoy muy feliz de estar aquí en este momento, de haber probado esas nieves deliciosas, pero sobre todo conocer la cultura, la costumbre, la historia de este lugar, cómo inició. México, si tú quieres conocer un poco de México, definitivamente que tienes que venir a este lugar porque aquí empezó todo Yo soy Katherine Boyce, espero que hayan disfrutado muchísimo este video, que de verdad lo disfruté un montón Por ahí Gise que también subió un video a su canal, espero que lo vean, se los voy a dejar acá abajo Y bueno, si no te has suscrito a este canal, es tu propio problema Pero, mentira, si no te has suscrito, suscríbete en este momento y activa las notificaciones Porque es la única manera en que YouTube te va a avisar si subí un nuevo video En verdad... Los amo demasiado y el video de mañana. El video. ¿Cuál es el video de mañana, Gise? Está bueno, no, no bueno. lo diga, no lo diga, no lo diga. No lo diga. El video de mañana va a estar demasiado bueno. Recuerden que subimos videos todos los días. Así que bueno, mañana nos vemos. Bye bye.